Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Luque, seguimos con Rosalía, y la canción que he querido escuchar última, por el nombre, Aislamiento, algo que no quiero que vuelva a pasar, o sea, estoy harto ya de, del aislamiento de pandemias y de, <ríe> y de estos rollos, así que la he dejado para lo último, pero vamos allá, con Rosalía, Aislamiento de Motomami Plus, vamos a ver qué, qué nos trae en esta última. Me gusta cuando empiezan las canciones y, y suena el sonido de base, pero, pero parece que, que está cantando a capela, porque se le aprecia bien bien la voz, la tiene súper clara y súper como digo yo, directa, Te va directa a, a, al corazón, al cora, como diría ella. cora aceleró. Buena. Normalmente de ella me gustan mucho sus agudos, pero los bajos también los tienen muy bonitos. me estoy enterando de nada de lo que dice Bueno, otra vez, sonidos de estos que, como digo yo, parece que no me encajan, pero... pero sí, bueno, Mira quién tenemos por aquí A Chanel Bueno. Pues de momento me está gustando mucho a Chanel, a mi perrito veo que también que ha venido por aquí. Y bueno, vamos a seguir. Pues a ver, realmente de, de todas es la que un poquito menos me está gustando, ¿eh? a pesar de ser buenísima, pero ostras, esperaba, la he dejado también para lo, para lo último, por lo que he dicho, pero también pensando en, esta va a ser la más. Y de momento, bueno, eh, me gusta, pero no, de todas las que he escuchado, creo que esta está siendo la que menos, o al menos en el rato que llevo. este trozo sí, este trozo me gusta, me gusta, me gusta mucho el sonido de, de la base, pero no sé qué le está pasando con el conjunto, no me, no me acaba. Parte, es que esa aparte, porque ahora sí, ahora me está gustando otra vez. Vaya cacao. <risa> Esto es toda, esta letra es muy bonita, ha habido partes que no estaba entendiendo. Preciosa. Oh. Oh. Lo que os hablaba de los agudos. Mm. Wow, eh, es un ángel. Que pienses, que es un oh. Brutal, es que es como un. No es un quejío, porque el quejío yo le llamo la voz rota. Pero esto es. Es como una pregaria, o sea, eh, no sé, no sabría cómo describirlo, está agudo. Eso es como, como un ruego. Buah, es que es brutal esta mujer. Hay también tantas canciones con unas bases que mm, te, te transportan a otro mundo. Este trocito súper relajante, además con su voz de fondo. ¿Cómo me has hecho esto? <risa> Pensaba que venía ahora una parte potente. ¡Ostras! ¡Chum! Me, he quedado, me he quedado pillado. Bueno, pues como he dicho, la canción buena, eh, pero no me, no me ha acabado de gustar tanto como, la, como todas las demás que he ido escuchando. Ha habido partes de la canción con muy buena letra, con muy buenos sonidos, unos giros de voz muy potentes, pero también, como he dicho, hay trozos de la canción que no entiendo nada de lo que dice. Las partes que entiendo son preciosas. Y bueno, mmm, como, como digo, mmm, como canción de, de las que ha sacado ahora, esta se quedaría en, en la última. Pero bueno, no por esto es más mala ni, ni, ni nada. Porque realmente todo lo que toca Rosalía es bueno. Y nada, hasta aquí Rosalía con Motomami Plus. Espero que os hayan gustado todos los vídeos. Nos vemos en el próximo, hasta pronto.